siguiente tema y es el pataleo de los nominados El pataleo de los nominados, la categoría de, de premiación específicamente la más popular y la... Y la no estoy entendiendo, está medio borrosa, la gran novedad de la noche de YouTube en el, en el año el programa digital y concierto stream. El pataleo. Es eh, el pataleo. La, la, la familia <ríe> okay. está con Capricornio. El pataleo de los nominados. Que se han quillado. Tanto algunos que no esperaban ser nominados. Y otros que no lo nominan. No el premio, ¿no? Tras conocerse los nominados al premio soberano. Algunas celebridades iluminarias del espectáculo y entretenimiento criollo quedaron fuera de las nominaciones expresaron su parecer respecto a la escogencia de los artistas y piezas que destacaron de las distintas categorías okay. el comunicador Vicente Carmona conocido popularmente como el doctor Nasta, manifestó a través de su cuenta de Instagram si me nominan soy feliz si no me nominan sigo siendo feliz yo trabajo para mi cheque y para mi gente yo no trabajo para premios Mientras que el novel artista urbano, eh, la novel artista urbano, oye, ¿qué palabra le pusieron? La novel artista urbana, la perversa. También acudió a su perfil de redes sociales para recordarle a sus fanáticos. Esa sí, loca, porque es una que que loca. los premios se compran y que, eh, y que tiene prueba de loca, eso. O sea, la perversa una loca. No tiene que la ya. novela artista no. urbana, la perversa firmó que los premios se compran. Que una loca, que una loca. La perversa no tiene ni que mencionar los premios soberanos. Una salta para atrás es lo que es. <ríe> ¿Eh? Voy contigo ahí. ¿Me entiendes, esa un muchacha tollo. tiene esa loquera. Ponme aquí, ponme aquí, fracón. eh Esa mujer tiene que dar su loquera que tiene. La perversa, no es una artista, no es. La perversa es una enganchada ¿eh? ahí. Una, chovera, una, chovera, ¿Eh? eh. una enganchada que se desenganchó. No, no me que va a caer si sigue ¿Me entiendes, entonces uno ve que usted está opinando de premio. Es que la perversa hizo un comentario. Gran cosa, Gran sí. cosa. Tiene que hacer los números. Ahora, ¿quién puede hablar de unos premios que hace? Chimbala. Moza para El mismo doctor Inatra que se puede quejar. Doctor Inatra que tiene claro. un, un programa llamado El, Soco El Socoleo. Ajá. Tiene su propia entrevista cara a cara. Claro, tiene sí, entrevista cara a cara. Un muchacho que se ha destacado. Aunque está al lado de Alofoque, pero ya ha hecho su mundo. ¿Entiende? Entonces, usted no venga loca, vieja. Está usted está eh, opinando de loca que Usted tiene cuarto para comprarlo. Si se compra. Otra de las figuras también que se quejaron fue el reconocido comunicador Elvis Manuel de Jesús, popular conocido como el Nagüero, que tampoco fue nominado en los premios soberanos. El Nagüero. años siempre se quejan de que el Nagüero no está como comediante del año? ¿Quién es el Nagüero? El, el Nagüero trabaja con Robertico en el programa. Y en el Mañanero. El naguero. Tú eres sí. el Mañanero y no, lo, y no conoces sí, el Nagüero. El agüero, es mío. El Nagüero está bien. Está bien, pero tiene que zapatearse. ¿No entiendes? Él está bien, pero debajo de sombra. De boli. Claro, no, no tiene que hacer su equipo, ven. Como hizo el doctor. Fuá. Porque no estoy quitando su mérito. Pero claro. el nagüero tiene talento para tener un programa de él. Buscar el patrocinio, ¿Usted sabe de eso? Amable. Buscar su gente. Salía a flote él solo. No ha tenido más, grado, solo. No ha tenido más gran, No Wow, qué palabra, papi. Juan, el agua. ¿Eh? <risa> y otro, y otro, y otro también. Que, que lo mencionamos aquí a la jazá a la todos los premios hay que dárselo Allah claro. Ey, no, eso? a la jazá todo Ey, quedó fuera acércame aquí acércame aquí hazme el favor atención a mi amigo CC atención a mi amigo CC si el otro año lo domina, no vayan, no acepten ningún premio aquí en el país. Malo, malo. Que Alajaza tiene, tiene derecho a estar... Mira, yo creo que está como comediante Alajaza. Cinco nominaciones por lo menos tiene. O cinco o seis, porque que ha hecho el merengue. Aquí nadie hace merengue como lo hace el merengue. Que no es de que claro. Porque el tipo no está estrella. romántico. Una no no no es estrella, la estrella, es eh, Un tipo a versátil, a las asadas. Arreglita también. Tú esa canción urbanas, es la pasta merengue y se sí, pega Claro. Bien. Mira, pero con esa De, de andan a bien, loco, de, de, de acroarte. Es para ese muchacho, eh, está nominado en todos los lados. ¿Y qué lo que dicen que es qué ese que sí, di algo ahí. ¿Y ¿a qué es que están esa gente? Es lo que no tiene que reírse. ¿A quién es que yo nomino? ¿A quién es? A Eddie Herrera. Ya lo Ahorita di que viene viene Manny Cruz, Manny Cruz. ¿Quién es ese? Ese loco ha sonado aquí en parte.